En estos tiempos de pandemia hemos aprendido que la salud es lo primero, hay que cuidarla muchísimo, ¿no? Mantenerse en buen peso, evitar los excesos. Pero en esa época del año, en el trabajo, en el barrio, la gente comienza ya donde un poco las chocolatas el panetón, a beber alcohol en exceso. Y eso pasa factura. Hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón festivo, de estas fiestas. Ojo, vamos a hablar de eso. ¿Qué personas son propensas a ello? Eh, ¿Qué situaciones son complicadas? Es verdad que hay mucha gente que se está yendo también eso afecta muchísimo. El doctor Carlos Niño, que nos acompaña más delgadito, como es uno de mantenerse bien en forma, doctor, <risa> nos acompaña para hablar de este tema. ¿Qué, ¿Cómo definimos este síndrome del corazón festivo, doctor? El síndrome del corazón festivo fue primera, primera vez descrito en los años 80, en el siglo pasado. En 1978, eh, un médico norteamericano, que hizo un estudio de en personas eh, sin ningún tipo de antecedente y personas eh, que tenían diabetes, hipertensión, obesas, y eh, sometió a ambos grupos eh, a eh, consumo de alcohol, ¿ya? Ah, y se vio de que las personas tanto que tenían antecedentes, tanto cardiovasculares como eh, metabólicos, y las que no tenían, presentaban una alteración eléctrica en el corazón, una arritmia, cuál es la fibrilación auricular, y eso eh, se da por el consumo de alcohol. El alcohol genera eh, un metabolito tóxico que genera una, un sufrimiento cardíaco que genera una alteración en, en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, cuando eso pasa, cuando se toma eh, en desmedida eh, el, el alcohol... Eh, puede generar esa alteración. Ah, caramba. Hay un par de problemas. Bueno, claro, es que el corazón se mueve por impulsos eléctricos, ¿no? Así que es. ¿Qué lo obliga a hacerlo? El corazón el o sea, el, a corazón, el corazón se mueve mediante impulso eléctrico, uh -huh. mediante un marcapaso, que tenemos el, que es el uh -huh. sinusal, el que marca toda uh -huh. la, la claro. estimulación eléctrica y para que funcione de manera correcta. Como un reloj, como un sea? cual. Ahora, acá viene la pregunta clave que muchos se le hacen. ¿A qué llamamos exceso de alcohol? Eh, el hombre, tanto como la mujer, ya se sabe cuál es la en que no le va a dar este, uh -huh. ningún eh, sufrimiento eh, uh -huh. metabólico cardíaco. En hombres es hasta dos vasos de alcohol, eh, me refiero a vino o cerveza. Etc. Cualquier bebida alcohólica. Cualquier bebida alcohólica. Y en mujeres solamente uno. Al día. Ah, uno nomás. Al día. Al día. Yeah. Ajá. Pasado uh -huh. eso, eh, cualquier eh, persona menos de 65 años. Tiene con antecedentes o sin antecedentes metabólicos puede presentar ese tipo de manifestación. Claro, porque algunas personas, y esto es lo digo, decían he dicho, una copita de vino, por ejemplo, mm, tinto sobre todo, exacto. pero una nada más. Solo o sea, una. Ahora, pues, sin embargo, claro, la cerveza, el vino, los aguardientes no tienen el mismo grado de alcohol, ah, ¿no? Así es. ¿no? Donde uno tomarse dos vasos de pisco de gingo de boca que dos exacto, vasos de vino, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, idealmente el vino es lo que normalmente recomendamos uh -huh. los médicos, eh, una copita de vino para personas eh, que tengan eh, alguna alteración metabólica y para ayuda claro. a metabolizar mejor las grasas, es, etcétera. Es Pero no en exceso. Exacto. Ahora, si hablado de las personas mayores, personas jóvenes también pueden sufrir de... Por supuesto, el... menores de 65 años, Ajá. incluso menores de 35 años puede presentar ¿Qué síntomas eh, me va a dar un síndrome de corazón festivo? En realidad, síntomas inespecíficos que incluso pueden confundirse con un infarto cardíaco. Ajá. ¿Cómo así? Eh, el paciente va a ingerir alcohol, ¿no? Y dentro de, ese, de esa reunión social va a presentar dolor de pecho. Dolor de pecho, tipo pecho, Generalmente, la parte precordial, ¿En, en la parte izquierda, que incluso puede no. irradiar a la base del cuello, al brazo izquierdo Dice y a la pasa. boca del estómago. No. No, que genera eh, una confusión que podría uno Parece pensar. Un infarto. Exacto. Otro es este, sensación de falta de aire. Sensación de como falta de, de aire como de algo ¿no? con que uno quiere hacer bocanadas de aire para poder respirar mejor. Otro es eh, sudoración profusa. Y también este... El, ah, y otra cosa, el dolor de pecho es un dolor tipo opresivo, como si un gordo, claro, si una persona estuviese sentada encima del pecho y uno no soporta ese peso, ¿no? Entonces, son, son, este, y son síntomas inespecíficos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo cuando yo tengo ese tipo de manifestaciones clínicas? tengo que ir de frente a emergencia en realidad es, es algo bastante frecuente en emergencia, batiendo vemos en, en emergencia muchos pacientes similares, no que sin antecedentes presentan esta fibrilación auricular eso de acá, así es y, y claro, esta ingesta, este consumo de alcohol es por la época, o sea claro, claro. es donde más consume. En, en fiestas, eh, tanto sea fiestas patrias, 28 de julio, <ríe> fin de año eh, navidad son eh, las, las partes del año en que se ve mucho más los casos de fibrilación auricular de reciente inicio, sobre todo eh, asociado a este síndrome de corazón festivo ¿no? ahora, eh, idealmente eh, ¿cuál es el riesgo? El riesgo no solamente es que el paciente presente la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca, sino que esta arritmia cardíaca cuando eh, la frecuencia está demasiado alta, porque la fibrilación auricular se define por tener una frecuencia mayor de... Eh, ahora, la fibrilación auricular es, tiene dos, dos formas de, de presentación. La que tiene frecuencia cardíaca normal uh -huh. de, y la frecuencia cardíaca alta. Frecuencia sí. cardíaca alta es mayor de 110 latidos por minuto. Si tiene, normalmente viene emergencia, los metemos a shock trauma para darle el manejo claro. y una evaluación de observación. Y generalmente vienen con una frecuencia cardíaca de 160, 180, 190, incluso a veces más de 200. Wow. Y a ese tipo de pacientes ya no solamente lo voy a observar, le voy a dar tratamiento no, claro. para mejorar la frecuencia cardíaca y evitar que por esa frecuencia cardíaca tenga un infarto cardíaco o un paro cardíaco. Que ¿no? sería lo terrible. La parte catastrófica, muerte. exacto. La aurícula derecha, recordes, es donde, donde llega la sangre del cuerpo. ¿no? La aurícula derecha llega a la sangre del La sangre venosa. Y por el ventrículo izquierdo es que sale la sangre al sistema, ¿no? Claro. Entonces, es donde está el marcapaso del corazón es en la aurícula derecha. Entonces, Bien. ahí empieza eh, la, la, el estímulo eléctrico del corazón y se distribuye por todas las cámaras cardíacas, ¿no? Uh -huh. Pero si yo ingiero alcohol más de lo debido, ¿no? Claro. En este caso, más de dos vasos en el hombre, ¿no? Eh, pues yo voy a generar un, es, un, este, un estrés a nivel de ritmo cardíaco. Entonces, eh, en realidad sería una ruleta rusa, no porque claro. si uno no, tiene, uno no tiene antecedentes metabólicos, ¿no? este, puede generar. Ahora, ¿cuál es el otro riesgo de que yo te, que yo exacerbe o que yo presente una fibrilación auricular de reciente inicio? Que este paciente, por ejemplo, una persona joven, este, menos, de menos de 60 años, que quizá hace cierto deporte... Y, pero come bastante grasa, ¿no? Este, tiene había placas de grasa en las arterias, sobre todo en la parte del cuello. ¿Y lo que sí llaman es, ateromas? Ateromas, exacto, placas de ateroma. Yo sí aprendo de los médicos, entonces me Estamos lo, hablando en el todo idioma. Todo Perfecto. video. Perfecto. Entonces, y los cuando, también. Excelente. Entonces, cuando tenemos esa placa de ateroma y tenemos una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, esa placa de ateroma se desprende. Y puede, Ay, y puede irse ¿Qué? a dos lugares, eh, porque no solamente va a haber este, placas de troma a nivel de cuello, a nivel de carótida, sino también a nivel cardíaco. Ajá. Entonces, o me manda el trombo o me manda el coablo al cerebro y, y voy a hacer Ay. un infarto cerebral o me lo manda al pulmón claro. y voy a hacer una pulmonar. Y en esos dos casos, pues es, mm. es bastante siniestro, ¿no? Entonces, Pero, idealmente, lo que yo tengo que hacer es ir, ir al médico, bueno, para prevención... Emergencia, ¿no? Obviamente. Si tengo todos los no, síntomas, ir a emergencia, emergencia. evaluación eh, y el manejo. Pero si yo quiero prevenir, idealmente tengo que consumir de manera adecuada este, las bebidas sociales y eh, una buena alimentación, bajas en grasas, este, idealmente evitar eh, en su mayoría carnes rojas, ¿no? Uh -huh. Que contengan mucho claro. colesterol, eh, hacer ejercicio físico, ¿no? Consumir bastantes vegetales, ¿no? O sea tratar de tener un cambio de vida o una vida eh, más eh, metódica en cuanto al consumo eh, claro. que me vaya a irritar eh, la parte cardíaca. Vamos a eliminar ese villancico de beben y beben y vuelven <risa> a beber. ¿no? Sí, no, los pesos no, se, no se, se quedaron sin el el no, por si acaso acá estamos poniendo el teléfono al doctor Carlos Niño, lo tiene usted, él es médico internista para cualquier consulta importante y preocúpese de ello, por favor, ¿eh? como reflexión. No hay Navidad sin Jesús, Jesús nació en un pesebre humilde, no hubo gran cena aquella Así noche, es. Entonces, sí, sí. creo que eso de atiborrarnos, de, de ser realmente. Esos excesos están de más, ¿no? Sí. Celebremos la Navidad de una manera austera, más o menos en esos tiempos. Y sí, una copita para brindar y punto. Así es. Nada, así más. Es. Ah, no, sí. nada más. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre un gusto. ¿no? Igualmente, muchas gracias. Una y media en punto. Vamos a la pausa comercial.